Primera de Crónicas, capítulo 22 Entonces David dijo, «Aquí estará la casa del Señor Dios, y este es el lugar para el altar de los holocaustos para Israel». Entonces David dio órdenes de convocar a los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, y asignó a canteros para que prepararan piedras labradas para construir la casa de Dios». David proporcionó mucho hierro para hacer los clavos de las puertas de entrada y de los soportes, así como más bronce del que se podía pesar. Proporcionó más troncos de cedro de los que se podían contar, porque la gente de Sidón y de Tiro le había traído a David una enorme cantidad de troncos de cedro. David se dijo, «Mi hijo Salomón es todavía joven e inexperto». Y la casa que va a construir para el Señor debe ser realmente magnífica, famosa y gloriosa en todo el mundo. Tengo que empezar a prepararla. Así que David se aseguró de tener listos muchos materiales de construcción antes de morir. Luego mandó llamar a su hijo Salomón y le encargó que construyera una casa para el Señor, el Dios de Israel. David le dijo a Salomón, Hijo mío, «Siempre había querido construir una casa para honrar al Señor, mi Dios, pero el Señor me dijo, «Has derramado mucha sangre y has participado en muchas guerras. No debes construir una casa para honrarme porque te he visto derramar mucha sangre en la tierra. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré la paz de todos sus enemigos en las naciones de alrededor». Salomón será su nombre, y concederé paz y tranquilidad a Israel durante su reinado. Él es quien construirá una casa para honrarme. Él será mi hijo, y yo seré su padre. Y me aseguraré de que el trono de su reino sobre Israel dure para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor te acompañe para que logres construir la casa del Señor, tu Dios, tal como Él dijo que lo harías. Que el Señor te dé inteligencia y entendimiento cuando te ponga al frente de Israel, para que cumplas la ley del Señor, tu Dios, entonces tendrás éxito, siempre y cuando sigas las leyes y los reglamentos que el Señor, a través de Moisés, le ordenó a Israel. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Mira, me he tomado muchas molestias para proveer la casa del Señor. Cien mil talentos de oro, un millón de talentos de plata, y bronce y hierro, más de lo que se puede pesar. También he proporcionado madera y piedra, pero tendrás que añadir más. Tienes muchos trabajadores como canteros, albañiles, carpinteros y toda clase de artesanos del oro, la plata, el bronce y el hierro, sin límite. Así que ponte en marcha y que el Señor te acompañe. David también ordenó a todos los dirigentes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón. ¿No está el Señor Dios contigo? ¿No te ha dado la paz de todas tus fronteras? preguntó, ¿Por qué? Porque ha puesto a los habitantes de la tierra bajo mi poder y ahora están sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora, con toda tu mente y tu corazón, toma la decisión definitiva de adorar siempre al Señor tu Dios. Comienza a construir el santuario del Señor Dios entonces podrás llevar el arca del pacto del Señor y las cosas sagradas a la casa que se va a construir para honrar al Señor.